Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, familia. Ya comenzó otra semana llena de grandes premios con nosotros, la Lotería Electrónica. Les saluda Shanila Blanco y estaré con ustedes presentando los sorteos para hoy, lunes 13 de marzo. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora, Caridad Quiñones, de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, y supervisados por nuestro excelente personal de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. óigame hoy es lunes de tus sorteos favoritos y loto cash. Esta noche te espera con un gran premiazo de 1.300.000 dólares que tienes que salir a jugar. Y recuerda que tienes más oportunidades de ganar, escucha bien, si lo juegas con el multiplicador, y la doble revancha que subió a 480 mil dólares. Entonces en el sorteo del sábado pasado 11 de marzo hubo, mire, ganador de premio secundario del Powerball por la cantidad de 100 mil dólares. Esta fue una jugada manual vendida en el colmado Placita de Mercado en Carolina Gigantes. Muchísimas felicidades a ese ganador o a esa ganadora. Lo que significa que esta noche usted puede ser ese ganador del Powerball que en este momento tiene acumulado, escuche, 52 millones de dólares. Usted tiene 52 millones de razones para jugar esta noche. Y si desea ganar en esta ocasión al instante, juega los instantáneos y rafa tu suerte con Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Juega suerte de 3 y gana hasta 15 mil dólares O busca, multiplica tu cash y gana hasta 50 mil dólares Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Y recuerda pedir tus pegas, pega 2, pega 3 y pega 4 con el Wild Ball Y pasamos señores con el Wild Ball de esta tarde Mucha suerte para todos ustedes, adelante Y el Wild Ball es el número 0 número cero pasamos al pegaga 2 de esta tarde mucha suerte adelante primer número del Pe 2 número 6 número 6 siguiente número número 3 número 3 número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 663 ses63 Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 3. Número 3. Siguiente número. Número 8. 8. último número. Es el número 3, señores. Número 3. Número ganador del Pega 3. En la tarde de hoy es el 383. 383, pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 Familia de esta tarde, adelante. Primer número del Pega 4, número 4, 4, siguiente número, número 6, 6, siguiente número del Pega 4 esta tarde, señores, vamos a ver número 7, número 7, último número, es el número 7, es el número 7. Número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 4-6-7-7-46-77. Y muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sortos de la tarde de hoy. Para más información entra a en nuestra página oficial de internet, loteriasdepuertorrico.pr.gv. Gracias por sintonizar. Nos vemos esta noche a las 9 p.m. con el sorteo nocturno de Lotería Electrónica. Excelente tarde y mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Aquí estamos, es presentado por Mirta de Perales. Cualquiera que sea tu problema de belleza, Mirta tiene la respuesta. GoyaFit, recetas, nutrición, salud. Y Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en donevidapuertorico.org. Con el auspicio de Home Complements, Home Decor y el Mercado de Juguetes.